Hay manos que siembran. Manos que enseñan. Que sanan. Manos que acompañan. Que trabajan. Que alimentan y crean. Manos que cuidan, protegen y apoyan. Con todas estas manos unidas, estamos construyendo la paz total. Ministerio de Defensa Nacional. Una fuerza pública para la paz.